¡Culado! De bar. Esto aquí, sí es sorprendente ¿sí? ¡Ahí viene gente! ¡Ahhh! Hola, ¿cómo están amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog yo me encuentro aquí en el Zócalo de la Ciudad de México Esto está llenísimo Porque el día de hoy va a ser el desfile de Día de Muertos Y nada, la gente está como que buscando su mejor y todo eso, acá atrás está la ofrenda, eh, la, los altares monumentales y yo me acabo de encontrar unos amigos por Hola. acá, ¿de dónde son amigas? Eh, somos de Corea del Sur, son de Corea del Sur y están acá visitando México, sí. qué cool, mi amigo acá es bailarín, ¿verdad? Sí. Pero no habla español, no habla español, pero no, él es... pero tú traduces. Y además ahorita él va a bailar aquí ¿Va a bailar? para, para uh, grabar un, su, su intro. Súper, entonces va, vamos a ver cómo baila mi amigo acá de Corea, que se está preparando, mírenlo allí. Y bueno, si ustedes me preguntan por Gise, no sé dónde está Gise, se me perdió Gise. Entonces estoy un poco asustada porque ya hay miles de personas aquí obviamente no la encuentro, no sé si la voy a encontrar. Pero lo que sí es cierto es que voy a disfrutar de este gran, grandísimo desfile el día de hoy. Yo soy Catherine Boy, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle click a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subir un nuevo video. Y nada, ahora sí, empezamos, chequen a mi amigo bailando. Okay. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabes cómo? Eh, así, eso, así, eso. así, así, así, <risas> así ¡Eso! ¡Cool! ¡Qué buena intro esa! Bueno, era la intro del canal de mi amigo y sigo buscando a ¿se? Eh? Ya le mandé mensajes por WhatsApp y al parecer ya ni siquiera tiene su celular como que a la vista sí le llegaron mis mensajes pero no los abre Entonces nada, no sé, ya hay demasiada gente por aquí Demasiada gente, si ustedes no vieron mi video anterior, que es el video donde les muestro Ay, esta, esta ofrenda monumental Pues vayan a verlo, se voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información y mientras tanto pues yo sigo buscando Y otra cosa que no les había dicho es que tengo mucha hambre, muchísima hambre No cargo efectivo, solo cargo tarjeta, lo que quiero comerme es un esquite Y esa es la que tiene el efectivo, me muero Amanda, ¿cómo celebraste tu primero de noviembre? Bonito, así, con mi familia. Sí, ¿y fuiste al panteón? Ah, sí, con mi familia, sí. sí. ¿Y qué tal fue eso? Pues bonito. <risa> ¿Y hoy qué vas a hacer? ¿El día de hoy cómo lo pasan acá en México? Pues con la familia también, en los panteones igual. Gente, y bueno, yo ya les dije que había llamado a Isis y que le mandé un mensaje y ahí está el mensaje que le mandé. Y nada, voy a llamarla de nuevo para ver si me contesta. Aló, me contestó. Aló, ¿dónde estás? A ver, saluda, Gise. Que te tome! Eso. Allá, gente. Allá está el árbol de la vida, así que vamos a ver si la encontramos ahí. Sí, no. sí. Hola. Hola. Llevo media hora ¿Hora? media hora vieron lo que sí, estaba sí, haciendo gise sí, sí, sí, no, sí, sí, sí, aquí grabando ¿no? tomando fotos oh, bueno gente acá seguimos celebrando miren esta familia tan hermosa y oh, vamos tan tan tan a la bien. fotito pues vamos ¿Tapos? a la foto Oye, a punto de llover y yo estoy a punto de desmayarme porque tengo mucha hambre, vamos aquí a la calle Madero, que tanto me encanta la calle Madero, vamos a buscar unos esquites así bien rico, con mucho queso, chile y esas cosas y regresamos a buscar un buen spot para ver el desfile sí. <risa> ¡Saluda, saluda hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? te, seguimos? ¿Te seguimos? ¿En serio? ¡Sí! cool saludos sí. de aquí fotos! Van, van a salir hoy en la noche bueno ah, sí. sí. sí. pues andan preguntando que por qué amamos México es eso la gente la gente es hermosa es divina es bella verdad Giselle? es lo máximo pero bueno vamos a un esquite porque ya ya ya ya Como hacía mucha hambre, y estaba buscando los elotes y los esquites, no los encontré. Pero mira donde quedé, en un lugar con taquitos al pastor super cool. Yo ya lo voy a meter a esto porque tengo mucha hambre. Consomé para el alma. Yo no sé cuál es la diferencia entre un consomé y una sopa. Ya me dijeron que el consomé lleva verdura y la sopa, como que no. Mm, qué rico, pero no sé cuál es la diferencia. Coméntenla aquí abajo. Bueno, gente, usted sabe, cuando hace hambre pasa esto. <risa> Se acabó la comida y nada, ahora sí, vamos a ver si aprovechamos ver un poquito del desfile Un poquito porque está lloviendo, pero no importa, hoy nos mojamos, pero vamos a ver ese desfile Yo acá ya estoy casi lista, más que lista, ¿verdad Gise? ¿Cómo estás grabando? Todo? No sé, le puse un cartucho aquí porque para que no se moje ya está lloviendo un poco, así que nada, por aquí nos quedamos, vamos a ver ese desfile. Aquí conseguimos un pequeño spot, no hay tanta gente de este lado, nos cruzamos, estamos en el zócalo, pero nos vinimos para acá porque creemos que vamos a poder disfrutar el desfile de una manera tal vez un poquito más. La verdad, más encontramos tranquila. Uno tan bueno, entonces ya sí. nos robaron el spot Exacto, la verdad es que nos fuimos a comer tacos y bueno, ya saben. Oigan gente y estamos aquí con estos mexicanitos hermosos, acá andamos miren la niñita hermosa, estás esperando tu desfile. ¿Qué, tal? ¿Qué quieres ver en el desfile el día de hoy? Los muertos. Los muertos. ¿Qué más? Oh, un... Dios las mío. Las catrinas. Eso, oye, las catrinas son una sensación aquí en México, amigo. ¿Qué te gusta de las ¿Por qué? catrinas? Porque no estás pintado de Catrino? Sí, de catrina. No Se ah. dice Catrín. ¿Se dice Catrín o Catrino? ¿Por qué Catrino? me dejas en ridículo a nivel nacional? O sea, todo el mundo me va a molestar ahora. ¿Se dice Catrín o Catrino? Catrín y Catrina. Ah, ¿viste? Catrín y Catrina. No ¿Y hay Catrina. Yo pensé Catrino. mi amigo. Claro. Que Esta es, bella dama, ¿qué es espera ver en el desfile de hoy? Ay, hoy. Ah, muchas Catrinas. Muchas Catrinas también. Y el niño quiere ver a abuelita Coco, no, ¿verdad? Coco. Coco. Oh, yeah. <risa> Yo no sé, gente, cómo estamos aquí de pie Te lo juro que no tengo idea Ayer nos fuimos a las 3 de la mañana A Janitzio, y dos y media Dos y media de la mañana Y no. no dormimos el día anterior Porque no nos queríamos quedar dormidas ¿Puedo? Y hoy, hoy no O sea, Pero... llegamos a qué hora acá A las 9 de la mañana A la Ciudad de México Nos bañamos y nos vinimos aquí a hacer fila Para ver el desfile Así que valió la pena De verdad no se lo pierdan Está, Van a estar sí. muy buenos esos videos Ahí viene, gente de lejos, pero vienen, eso es sea, lo importante que vienen. Ahora sí, ya aquí están. Oh my gosh, yo no sé qué va a pasar aquí, pero algo va a pasar. Miren eso allá. de Monterrey y la gente se está volviendo loca porque está. Oh Están hermosas, hermosas oh divinas todas. 6, 7, 8 No. A ver, ¿cómo hacemos? Otro. ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cuál? No, no salió. Ven, quise, ven. Dice, ven. Saluda ahí, saluda. ¡Qué pecado! fue! ¿Ah, ahí vamos, sonríe allí. ¡Eso! ¡Oh my gosh! Esto está loco. Gracias, gracias. Muy, muy amada. Muchas gracias, perdón. No, no te preocupes. La última, más? la última. ¡Otra No, Ponen una foto ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ahí va. Gente, la verdad es otra, otra, otra fotito. ¡Hermana de 15! Mucha tu amistad. ¿Eh? México! ¡Hola! ¡Eso! Sí, por Son bien chidas, Por favor, acá, acá. gracias! ¡Hola! Sí. Ay, qué linda, mira la que bella la niña. Wow. Está, hermosa. está emocionada porque ¿Qué? las conoce. Porque ¿Sí? las conoció. Sí. ¿Son las que ves? Sí. Sí. ¿Y yo. No. Sí. ¿Y yo? ¿Sí son niños? A toda México. Esa. Bueno, gente. La verdad, ese desfile estuvo magnífico, espectacular. A mí me encantó, me fascinó, me fascinó. Pero sobre todo lo que más me gustó fue convivir con la gente que estaba al lado mío. Porque la gente estaba súper motivada, súper alegre. Súper como que, güey, vamos, viva México, viva. Y todo el mundo así como que, oh, hicimos buenos amigos. Entonces, nada, espero que les haya encantado esta experiencia. Me encantó, de verdad, México siempre me sorprende. Y estuvo súper cool salir temprano para poder disfrutar. Con toda la gente, si les gustó este vídeo, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, denle click a la campanita porque es la única manera en que YouTube le va a avisar y si subimos un nuevo vídeo. Y, y compártelo y y mucho, mucho, mucho. De oro, es de oro, dice buena momento, pero bueno, no, ya ahora sí, ya me voy, ya no se puede, miren esto, miren, miren, o sea, en serio Oigan, les quiero comentar que Gise también subió un video a su canal, así que por favor ¿Qué pasó con ese pelo? Así que por favor, pásense aquí en la cajilla de descripción. Les voy a dejar de primerito el video de Giselle para que vayan allá y lo vean. Y por favor, le comenten, vengo del canal de Katherine. Por favor, se lo comentan, ¿ok? Se lo comentan, ahora sí. Regresamos y volvemos. Chao, chao, chao, chao, chao. chao. Besos, besos, besos. Compartan, compartan, compartan. Y bueno, ya, adiós.